coge la llamada y, puta, alto, sabroso, y, cabo, pan, la llamada y forrate yeah yeah yeah coge la vote, llamada y forrate yeah yeah yeah coge la llamada y forrate yeah yeah yeah coge la llamada y forrate yeah yeah estás a una llamada forrate yeah yeah, cat... yeah, sí. yeah solo una llamada forrate yeah yeah solo una llamada y forrate ah yeah. coge la llamada y forrate